La canción que yo estoy cantando para el homenaje a Mariano Ferreira es una canción que digamos se pone digamos 200 años atrás del lado de los que están siendo asesinados digamos de hace tanto tiempo que digamos decir bueno eh, es una herida abierta que bueno, de alguna manera es la que permite que todavía hoy, digamos en el siglo XXI, pueda haber como gente armada tirándole a otro por una idea política. Creídos en la civilización, saturado de energía masculina, trajeron hambre, miseria y dolor. O sea, por la no violencia, porque el acuerdo es la diferencia.